Don Juan Pastén, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, placer de saludarlo. ¿A usted le gusta ese tipo de.? de Nada personal, sí. Eh... Lamentable, yo nunca los escuché en mi época, soda, aunque usted no lo crea. ¿Soda estéreo? ¿No? ¿No escuchaste soda ¿Nunca? estéreo? ¿No? no, no me llamó la atención tampoco. ¿No? Ahora, último, los he estado escuchando, ¿no? Ah. No, pero es me que. Asustaste. Ve, no, no, pero es que nunca los escuché. O sea, eh, dice Cerati que está. ¿Quién será Cerati? Curiosidad. ¿De qué equipo juega? no Ajá, o sea, juega por, este volante? volante central, entonces entro, ah, es el cantante, la, la, la, escucho un poquito, ah, ya está. Pero, no, por no, ejemplo, no, si no. te digo, a ver, corte esa música, si te digo, por ejemplo, los panchos, ya, ahí sí, ¿no? Pero, lógico, papá lo escuchaba. Esa es la diferencia. Yo lo conocía a Chau Moreno también, que, un, que cantaba, pero maravilloso Mi abuelito, me, mi abuelito escuchaba. No importa si mi será abuelo. su abuelito o no, pero esa era música, hoy día es un, una payasada todo. En serio, tanto no, así? Lo escuché, lo escuché. Usted no lo escuchó nunca, Raúl John Moreno. ¿Pero Aquí no, en ¿no? Los Escudos venía a cantar, me acuerdo. ¿Te acordás del Internacional? Y hace, en ¿cuánto? 40 años. ¿no? Cantamos sí. juntos en el Teatro al Aire Libre, aunque usted no crea. ¿Le, le ¿Usted puedo... cantó con él? Le puedo traer la foto. Qué bien. ¿Sí? Si cantó con ese, yo ya sí. le creo cualquier sí. cosa. Sí. De verdad, por eso era bueno. Era bueno. Era, era el, bueno? Mejor, el mejor cantante que ha dado Bolivia, creo yo. Sí, a mi yo internacionalmente era ¿Y? como Prieto, ¿se acuerda? El, el chileno, de Blanc? Claro, claro, de todos claro, esos, Lucho, claro, Lucho Gatica Lucho Gatica, Marini Marini, los colombianos también que hacían bolero, eran claro. otras épocas ¿no? que lindo, se cantaba lindo. el amor se Qué cantaba bien. a la vida le cantaba. ahí esta, ese vos. es yo, Morel. Sí. escucha papá escuchaba todo eso, y yo escuchaba te creo Oh, Mis hijos no van a poder decir eso, papá escuchaba eso, porque yo no escuchaba. No, seguro. Sí. ¿Qué escuchaba el papalito? Ortega? ¿Qué, qué, ¿Qué palito? Ortega, laburaba en la mañana, en la noche, en la noche ¿No el periódico, en el que quiero escuchar música. ¿Eh? Es Ahora que tengo tiempo ya no hay nadie. Se da cuenta. No es justo. No, no, no es justo. El suyo no es la música. Está claro. sí. Ahora que está uno ya mayor, por decirlo así, que tiene tiempo, pues, no hay nadie en casa. Seguro, una pena. Cumplo mi compromiso. Juan. Sí, a ver. Ayer eh, tú mencionaste un caso, ¿te acordaste? hiciste, me acuerdo sí, una de vez. Fusa y hablando, fasa. hablando de qué, pongamos en contexto. Por de pronto alguien no vio ayer. Eh, estábamos hablando de eh, piratas del de piratas. siglo XXI, digamos, sí, por llamarlo de alguna manera, no es cierto, y nos referíamos concretamente a, a futbolistas profesionales. A dos, ¿no? Que, sí. que, que levantaron la plata, no es cierto, y no jugaron. Nada. Uno ni siquiera se puso la camiseta. Sí, señor. Uno se la puso, pero bueno, no, no jugó. Nada. Y el otro que ni se puso la camiseta y se llevó la plata Firmó un contrato bueno, de afuera Decía ayer eh, Juan Pastén, ¿no es cierto? Esto no es nuevo, ¿qué nos vienen a contar esta historia? Esto no. tiene más, más, eh, es tan antiguo como caminar a pie Entonces eh, mencionaba y decía, ¿se acuerdan de esta fusa? Bueno, pues yo le dije a Juan, tengo el recorte sí. Tú ese rato yo, no dijiste, no, dije, no, no está, lo tener, se está ¿no? inventando está. Mira, este es el periódico, es el recorte en realidad periódico de, El periódico del diario El periódico el diario, exactamente Ahí está. Si quieres entrar, compañero, entra, entra, entra. Claro, no hay ningún entra, problema. Entra. Ahí está. Mirá. ¿Está Fusa o está Futs? Claro. Porque aquí la duda, ¿cuál era? La duda era eh, cómo... El apellido? bueno jugaba en boca. Claro, y apareció este. Claro. Esa nota la hizo don Carlos Azcarrún, que hoy en paz descansa. Cáscaro. El poderosísimo Cáscaro que permitió que yo fuera el diario, el año 77. Él era jefe autor? de la página de Sí, Sport. como no, Pachi Azcarrún era el diagramador. imagínate. Ah, amigo. Uh. El Dream Team. Imagínate, eh, estaba eh, ese muchacho Espinosa también. Mario. que ahora No, no, Mario no, el otro Espinosa, eh, el Spinelli, que le dicen, ¿viste? Ah, Fernando. Fernando. Fernando. Después se dedicó a otra cosa. Sí, pues, eh, El, el eh, Pocho Linares también laburaba allí. Y ahora es abogado de los futbolistas. Mirá, qué interesante. No. ¿Tienes la otra? Estamos mostrando. Morón otra. también laburaba. El osito. El, el gordito. El osito el, Morón. Exactamente. El, el Choquito. Mira, ahí, está. ahí está. ¿Cuál era el tema? El tema era que eh, lo traían a, a Estafusa, sí, que evidentemente... Estamos hablando del año, a ver, pondremos, pondremos la fecha. 85. 87. Dice, sí, 85, 87. 21 de enero del 87. ¿sí? Esta es la publicación que hacía el diario en ese momento. Y claro, ¿cuál era el tema? Llega Iván, Iván Alejandro Estafusa, llega al Tigre, que Iván... Esta fusa jugaba en boca, en boca en el y ahí está justamente la fotografía, a ver si quieres tomar de nuevo, frisas de nuevo, para que entre bien la fotografía. Ahí, por ejemplo, esta fusa estaba formando la barrera, y sí, es el... una foto de costado, no, no, no, el otro, el otro, esta no, foto de no, la barrera, esa no es barrera, esta es la barrera, acá, acá, acá, compañero. Acá. Barrera, Dice dícese de jugadores apilados uno al lado del eh, otro, tratando de impedir el paso de un balón. Exacto. Tapando partes que podrían eventualmente sufrir algún tipo de catástrofe. Bien, eh, ahí está. Esta fusa era el 5. Sí, y ahí es. le ponen una flechita los, los, los colegas del diario en ese tiempo. Y dicen, esta fusa, luego de firmar el contrato con los dirigentes de Stronges ahorita lo van a ver, ahí está justamente en la otra foto. Sí. Y vean ustedes a la derecha la fotografía del de estafusa que jugaba en Boca, ¿no es cierto? En un gran Boca, además, año 87, sí. y estaba en la barrera. O sea, ¿Qué parecido existe entre este estafusa que sale en boca y el otro que viene que dice que es el estafusa ah, que juega en boca? Sí, Porque así llegó, el tipo. así llegó el tipo. Bueno, épocas en las que no había internet, no había, no había redes sociales, no se podía sí. googlear, etcétera, etcétera. Me acuerdo una vez que llegaron, llegaron dos Gaparini. Ya. Y uno, uno tenía que ir a, a oriente y el otro tenía que ir al otro lado. Y se, en el camino se uno se lo llevó uno y el otro se lo llevó el otro, el que no correspondía. Correcto. Ahora, fíjense, por favor, esta otra, no sé si la tienen congelada, esta, donde mucho más claramente se lo ve a la estafusa de boca, ¿sí? el estafusa de boca, a ver uh -huh. si tienen la posibilidad de mostrarlo. Sí. Ahí está, estafusa de boca, ¿no es cierto? Era un periódico blanco y negro, acordate que... Eh... Duo tono podías hacer un par de páginas. Color solo era tapa y claro, central. Claro, claro. O sea, dependiendo de la cantidad de páginas que se hacían. ¿no? Claro. Ahora mira, está con la flechita indicado estafusa que es el que está a la derecha en esta sí. jugada. Pero les vamos a mostrar la imagen que hemos frisado hace un ratito. Por favor, muéstrenme Miren el estafusa que llegó, ¿no? Por favor, lo vamos a mostrar. A ver si tiene la foto la, la que congelamos hace un rato. Sí. A ver si la tienen. No, no, no, la otra, la anterior, otra. que cuando estaba Diane hablando, no sé ya Pero cómo explicarlo. Pero no importa, tranquilo. Eh, no, no, otra, otra, otra, otra. Que frisamos ahí. No, otra, otra, otra. La que frisamos con el compañero acá. Con el cuatacho. Sí, la primerita que frisamos. A ver, a ver si la muestran. Queremos mostrarles un primer plano de la estafusa que llegó, ¿no? Entonces. Eh, Ni siquiera se parecía. ¿No la frisaron? No. Bueno, acá vente No importa. Entonces, eh, es que, ¿sabes qué? Ahora, ¿cómo se gesta la nota? O sea, sí. Cáscaro. Eh, ¿Era un amante de, de, del buen comer? No, primer ¿Ya? plano, primer no plano. todavía no se ha hecho las uñas el gringo? Sacado. Claro, me, me, me esmalto al cuello. Claro. No, no, esmalte, o sea, me cuesta no. esmaltarme las uñas y ustedes me ponen ese plan. Claro. Bien, vamos. A ver, a ver hagamos un intento. Han subido ¿no? las la uñas ahora, ¿Sí? 35 Aquí, pesos. Esta, esta carita, esta carita queremos ver. Auxiliarlo, auxiliarlo. Está frisando. no lo muevas para que se frise. No te calentes, papá, o para ser presidente del club en la última posición. ¿Se puede un poco más? No, no se puede. Es que hay que entender que eso es blanco y negro, ¿ya? No tiene la calidad bueno, de bien. lo que tiene hoy en día. Está bien, de acuerdo. Y eso que el periódico bueno. El Diario tenía sí, muy buena una impresión. máquina. Eh, de que después de con el tiempo fue obsoleta, ¿no? O sea, de acuerdo. Pero, ¿para qué todo este cuento? ¿No? ¿Para qué todo este cuento? Para sí. refrendar lo que ayer justamente sí, lo comentaba Juan Pastín. Esto no es, no, es, no, es novedad. no es último, no, no, es no último. ha aparecido la semana pasada. Eh, igual que hay algunos otros del tema de las radios, de las transmisiones de fútbol, sí. eh, hoy en día que los persiguen cuando termina el primer tiempo. La Globo los perseguía hace 40 años, de ahí me copié yo, hace 35 años. Y resulta que hay unos muchachos por allí que ahora lo están haciendo y cree que lo inventaron la pólvora. Uh -huh. Nosotros antes perseguíamos con un teléfono que nos teníamos que prestar en un hotel... Para hacer, aquí estamos en tal hotel, el, el equipo ya está marchando. Y después no había cómo transmitir porque no había forma. Igual como se transmitía la, ¿te acordás las carreras de radio? Las con los transmisores, las carreras claro, de radio, claro, claro. con un pequeño transmisor. Era, era, era tan titánico. Mira, esa es la diferencia, no se parecía para nada el guacho. Sí, además tenía los ojos cruzados, ¿no? Sí, era. Pues ese detalle quería mostrar, justamente. Ah, por eso era misión. Pero dígame día, día ley, era visco, nada más. Era visco, claro. exactamente. Exacto era ¿Eh? Pues dirás, no joven. era arquero, digamos No era tan grave, pero claro Pero igual este, pase, igual, pues, para veía, hacer un pase sido claro, complicado, tres ¿no? arcos, digamos a cuál la pongo No sé, yo nunca hablo con un visco Para ver cómo reacciona claro. Pero me, me imagino que debe tener un problema complicado Por eso es pirata, se colocaban un parche y miraban bien pues. <risa> Exactamente Bueno, ahí está Pero estoy. de verdad que eh, Pagué la deuda que tenía con usted Sí, con... Y yo, yo alabo que usted guarde eh, ese sí. tipo de cosas ¿no? Algunas cositas guardamos El cáscaro carrón fue un fenómeno Sí. Él tenía Podemos mucho contacto. Conducir. El mismo que le vendía el vino patero fue el que le pasó el dato. Mira, interesante. Desde Tarija, ¿no? Le de Tarija le pasaba el dato. No es que los tarijeños se si creen que todos son argentinos, ah. ¿viste? ¿Viste? Vale. Sí, vos ya habla de Boca, de River. Eh, ellos saben más de esos equipos que de los propios. Es verdad. Tiene más cercanía con el fútbol argentino que. Igual lo... los de Tupiza. Más en esa época, ¿no? Peor todavía. Los de Tupiza, igual. Tupiceños son Boca, River. Boca, River. Vos preguntar por Strong ¿Quiénes son? I'm <laughs> it Lindo, ¿no? no existen. Lindo, bonito. Son bonitos, ¿no? ¿Te acuerdas de la, de la de la vieja...? Hoy día lo pasamos con Remy, pero creo que es imposible no, no recordarlo. Me encantaría compartirlo contigo. Sé que has traído material, pero me meto así ¿Qué, de, ¿qué pasaron? alevosamente. Me pasaron una, un video ¿De, qué? de un partido que se va a disputar ahora pronto, que es Vélez-Flamengo. Tú dirás, no, ¿cómo? Es un viaje al pasado. No, esperamos Se agarraron a que... puntada, y a patada acuerdas, ¿Te acuerdas? Flamengo-Vélez. Flamengo-Vélez terminó muy mal. ¿Tienes sí. las imágenes? A ver, las vamos a recordar un cachito. Eh, fue tremendo no fue la, el camino hacia la final de la Libertadores de sí, Vélez que terminó ganándola ¿Cuándo dirigía Bielsa eh, Bianchi o Bianchi, Bianchi, ah, Bianchi, Bianchi, ¿eh? Bianchi. Ah, Bielsa no ganó nada y claro claro Bianchi, eh, Bianchi con es uno de los el Gilaver, más ganadores. Era el arquero, el arquero. ¿no? y Sandoná que era un defensor que bueno fue protagonista de una, de una imagen terrible miren ustedes este es Edimundo la bestia no Edimundo mira Edimundo sí. ahí, ahí se pelea mira. discute con el tipo le mete un eh. sopapo el otro le devuelve pero mira, mirá cómo viene la mano, mira, ¡Pumba! Uh, uh. Va a recibir cuenta de protección. Y, y es una patada voladora y se armó, mirá. Tremendo, tremendo. Ese es Romario, mira, ¿no? Es ¿no? Romario. ¿sí? Eh. Romario. un Gino, ¿verdad? Prato! Eso. ¡Uy, repartieron! no, es un fenómeno. Aquí también pasaba lo mismo a veces. ¿Eh? ¿Te acordás de Blumine el que le puso una patada voladora en un clásico? Bueno, Jauregui, que se llamaba. Sí, sí, oh, Jauregui. Patadas sí. voladoras allí, muchas, muchas, muchas. Bueno, ahí está. Esto fue en Brasil, por cierto. Cierto, pero mira la policía militar. No, la ahí, te gan, ¿no? ¿no? ahí te ¿no? Mirá ese, mirá bolo, ese. Es Impresionante, impresionante. Lo dejó quietito. Mirá, mirá. Ahí había otro de Flamengo ahí tirado sí. en el piso. Es, es mucho, Bajinho, ¿no? Tremendo, tremendo. Después fue tremendo. ministro. Eh, fue parlamentario. Romario, sí. sí. Romario. Un fenómeno. Tremendo. Ese bueno. fue en el equipo de Cruyff, donde él triunfó en, en España, en el Barcelona, ¿no? Cierto. Lo llevaron y... Este, este practicaba en la discoteca. <ríe> como algunos que conocemos. No, pero este no... No. ¿No? No, visto nomás, pero bailaba toda la noche. Ah, bien. es un fenómeno. Está bien, un capo. No, pero es que en ese tiempo, qué sé yo, eh, como ahora también es muy mal visto, ¿no? ...que los profesionales vayan a tipo este tipo de sitios... ...lo que pasa es que esto, si no, no, yuca no, no, no, no, no, no, y no, y se iban yo ...yo vez vez me los encontré, ¿te la de la Copa América, cuando Brasil nos ganó nos me aquí... perfectamente acuerdo perfectamente... no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a un productor un productor que está allí. Eh, fuimos allí... eso y después eh, nos y por nos ...estaba toda la plana mayor del fútbol... ...en un fútbol y estaban los futbolistas de Brasil también en el boliche. Nosotros fuimos a las 5 de la mañana, porque el vuelo salía a las seis. ¿Y ellos? Y ellos se quedaron, los futbolistas. ¿Y tenían partido enseguida? Ese día descansaban, a la noche y jugaban. Y Brasil fue campeón. Y el Santa Cruz. Entonces cuando me vienen a decir que la altura afecta, hermano, huevo. Mm -hmm. ya Los tipos fueron, la pasaron de película allí. Y después estaban jugando, corrían más que los nuestros acá. Porque jugaron en La Paz al final, pues. Pero Porque claro, ganaron. Exactamente. Pero qué equipazo, ¿no? Qué no, Brasil, ¿no? Qué equipazo. Olvidar. Si nosotros le podemos haber ganado, si Truco no sale esas locuras estúpidas que hizo de andar de ahí lo agarró eh, el gordo, el fenómeno, y lo clavó, ¿no? Pero Tremendo. debimos haber sido campeones esa vez, ¿no? Seguro, seguro. El partido más complicado para Bolívar fue con México. 95 fue, ¿no? Sí, 95. Mira, casi nada. Qué momento. Bueno, bueno ¿qué le pasa a nuestros entrenadores? Escúchelo a Valdivieso, esto decía después del partido. Yo vine a, a trabajar, no, yo no he prometido ni títulos ni mucho menos. Yo vine a trabajar como lo estoy haciendo y si Dios se lo dije, permite lograrlo sería importante. Aunque cuando le que eh, cuando venía lo, lo importante era recuperar la mística que tenía el equipo. Creo que lo hemos superado ya con creces. O sea, nadie pensó que lo era en lugar que está en este momento. Había jugadores que estaban muy muy golpeados psicológicamente por el dolor que habían tenido entonces hemos trabajado bastante junto a mi cuerpo que quiero agradecer públicamente en todos los aspectos, pero obviamente el cambio ha sido de los futbolistas no nuestro. ellos han decidido cambiar, ellos han decidido jugar como están jugando y yo estoy contento porque pero es el único equipo en el país que juega con seis futbolistas ofensivos, con seis ofensivos entonces eh, obviamente que el equipo rival cuando viene acá va a tener espacio en el campo porque los, los futbolistas que entran a jugar son jugadores de ataque, no son jugadores de corte entonces hay que saber diferenciar eso tiene que aprender también la gente un poquito analizar de esa manera, y colegas tuyos también que dicen cualquier cosa. El de tener jugadores por ahí eh, un poco lesionados, que no están al 100%, pero que la gente pide, creo que es el caso de Jonathan Borja, por ejemplo, no la gente le pide mucho después de haber marcado un golazo aquí en el alto, no jugó en el Tigre y varios se, se enojaron, ¿no, profe? ¿Tú sabías que para el partido de Nostroga estaba lesionado, que estaba con el otro de Fidelidad? La, la verdad es que no, y le he dicho pues, que, que no. ¿Cómo querías que lo a jugar? Por eso la gente tiene que saber, o sea, no puedes meter un jugador que está lesionado. Y a mí me puede venir a gritar a la gente, quien decide soy yo. Primero, Altanero. Siempre fue así. Lo único, el único éxito que le conozco yo al señor Valdivieso fue haber sido campeón con Aurora. ¿Cómo jugaba Aurora? A nada. Tenía Dulce de portero, ¿te acuerdas? Pegaba a Dulce, la pelota volaba. La bajaba, había un paraguayo, cómo se llama, Ferreira creo que era, no me acuerdo el paraguayo. Villalba. Villalba, son Ferreira Villalba, después no, son todos <risa> igual, apellidas, ¿no? Bajaba este y aparecía un gordito que recién estaba por allí. Era Castellón. es el que metía los goles. Después en el medio habían un puro japonés. Japoneses, digo, pues marca. ¿no? Entonces estaba Roble, estaban todos esos guay guata que marcaban. Entonces así fue campeón. Él le ganó a Blooming, que lo dirigía a Quintero, en Sucre. Y fue campeón. Pero después le han dado equipos, buenos equipos, y lamentablemente le ha ido muy mal. Entonces ahora él dice, porque nosotros lo hemos criticado, porque este equipo de Orwell juega sin volante central, o sea, un volante de corte. Lo pone a Galindo, más marca mi abuelita que ese, ya, teniéndolo a Rivera, que puede servir. O sea, el equipo, quien lo armó el equipo, se olvidó de traer volantes defensivos, lo que él habla de volante de corte, que hay que saber que son los volantes de corte, no. Lo que pasa es que él lo pone a Galindo, que es parecido a él, que, porque Valdivision jugaba parado. Jugaba parado, tenía un muy buen pie, pero jugaba parado, nunca fue de los que tocó y fue a buscar, no. Entonces, a él parece que le fascina Galindo. Y al ponerlo a Galindo, no tiene que enmarque. Uh -huh. Ese es el problema. Dice que nosotros no sabemos qué está lesionado. y ¿Cómo voy a saber yo si está lesionado o no el jugador? Si las notas que se mandan las hacen ellos, uno. Segundo, el Departamento de Relaciones Públicas de Orwell ni siquiera informa si hay algún guacho lesionado o no. ¿Ya? Y el que juega con seis, ¿cuáles son los seis? Le pregunto yo. Es verdad, juega con tres en puntas. Y él da que los dos laterales también son ofensivos. Tener cinco y más Cristaldo no sería el sexto. Pero ¿y después cómo marcas? Tiene unos problemas terribles. Yo creo que están desubicados los técnicos. O sea, salen a hablar por hablar. Y lamentablemente cuando hablan de fútbol, hay algunos compañeros que no le pueden retrucar sobre la marcha, porque o no saben... O, ...o a veces da vergüenza, porque los mismos colegas, los otros amigos... ...te van tumbando, no preguntes eso... ...que después no va a querer hacer más conferencias de prensa... ...y al final ellos lo, lo defienden... ...mirá lo que decía Soria... ...después del partido con Bolívar anoche. El equipo también juega, pues el otro, no el rival... ...también juega, sabe jugar, tiene buenos jugadores... ...hace cosas interesantes... ...a pesar de que perdió 4-0 con Stronger, ¿no? El equipo también juega, pues el otro, no el rival... También juega, sabe jugar, tiene buenos jugadores, hace cosas interesantes a pesar de que perdió 4-0 con hombre ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? En que, que el me le haya ganado 4-0. O sea, se te acaban los argumentos. Es, es picante, pues, ¿no? Es un poco de locoto meterle bueno, la Al otro que se le soltó la correa es a Marín Angeli. Es el, este es el técnico de Real Santa Cruz. Fíjate, pierde y lo quiere buscar al fantasma del presidente del club, a mí me parece. A ver, escúchalo. Contento con la entrega del equipo, qué más le puedo pedir al equipo, sin entrenar, sin cobrar, yo la verdad, uno se va cansando, yo se lo digo a la directiva, no sé, al presidente, al presidente Gato Sánchez, que se haga responsable, porque ya nunca estuve hablando, nunca dije nada, pero ya es hora que, que la directiva, Daniel Ardaya, eh, lo, lo que están supuestamente como directivo, que se pongan los pantalones y le paguen a estos muchachos, que hace cuatro meses que no cobran. Se lo digo de vuelta al presidente. Que salga, que salga, que no da la cara, que dé la cara al presidente, por favor. Porque claro, quiero es que, que, que venga gente acá responsable y ayuda a estos muchachos, que le den lo que merecen. ¿eh? Y, y que, y que y lo, y los directivos y la gente del club que nos apoyen porque están ausentes. El presidente es un fantasma. Es un fantasma que no, no aparece y no da la cara. No sé dónde está o sea, ahora. Tendrá que comunicar la directiva con los capitanes. A ver qué quieren hacer, porque nos prometieron el 50% para el partido antes de Aurora. No apareció. Eh, los jugadores tenían una ilusión. No se puede jugar con la ilusión y el bolsillo de las personas. Así que que se hagan presente, que, que lleven el barco de este club tan importante dentro del fútbol boliviano. La verdad que uno ya se va cansando, porque uno trata de animarlo a los jugadores, trata de encausarlo trata de, de estar con ellos, de comprenderlo. Pero ya llega un momento que, que nadie aparece. Este es un club que está, que está dirigido... Ahí está eh, La cantaleta dura siempre. O sea, pero ¿tú crees que en los otros tiempos alguien se va a referir al presidente del club como que salga el fantasma? Primero es una falta de respeto. Ahora que les deben, les deben. ¿Qué, ¿Qué es más falta de respeto? ¿Que le digan fantasma o que él sea un fantasma? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor Ayer él perdió el partido. ¿Quién? Marín Angeli? Sí, ¿por qué? Porque hace una modificación. Este equipo tiene dos jugadores que... que... El haitiano y el otro... Verosísimos. Lo sacó a uno. Y después el otro se termina lesionando. Pero el otro falla el penal, hombre. Ahí cambiaba el, cero, cambiaba el partido. Cambiaba el partido. Lo, cambiaba. Echan, lo echan a Castillo. Diez empate. Ya estaba. Era ya estaba. Otro. Pero y es, ahí se, se equivoca. no Porque después lo manda al otro colombiano. Ese es el problema que tiene él porque tiene cuatro espacios. Uno es el arquero, extranjero. El otro es el que pierde el penal. ¿Lo has visto esos dos roperos como el de abuelita de tres cuerpos? Sí, los cetrán, Ese ¿no? Rivero lo viste, sí. el cementerio de pollo que tiene el guacho ese. Oh, sí! O sea, si esos pueden jugar al fútbol, yo creo que deben agradecerle al presidente Fantasma, ¿no? Es verdad. Eh... Pero no, no pensás que a esto se le está soltando la polea a los técnicos nuestros. Habría que estar en los zapatos de, del hombre, ¿no? No, no, Soria tiene que ver que perdió 4-0. Ah, ese es otro tema. Sí. El otro, es que habla de que, que, que no sabe la diferencia de volante de corte y, y volante ofensivo, que, hay, que no hay... Y está ganando. El único partido serio que le tocó lo perdió. Fue con Strong, always. Uh -huh. Ahora le toca con Blooming. ¿Sabes cuánto va a ser allá arriba? Mínimo cinco le va a ser a Blooming. Always. Que, que, claro, que de paso se quedó sin técnico, ya renunció. Sí, sin exactamente. Técnico, Rodrigo Venegas. Sí, Rodrigo Venegas, el chileno. Ya jugaba sus, sus descuentos. Sí, sí, ya había renunciado. ¿Buen técnico, Venegas, o cómo lo no, hizo la, la... Tuvo un momentito, ¿no? Un veranito corto. Él era ayudante. ¿De y quién? a Blooming hubo un tiempo... Ayudante en Blooming. Era ayudante del, ¿cómo se llama? El que le dicen el Pep Guardiola, los chilenos se lo inventaron, del altiplano, el que está ahora en la U. Era ayudante de ahí, era parte de su cuerpo técnico. Ajá. Entonces no había quien dirija a Blumin porque estos, los millonarios de Santa Cruz tenían un mango. Entonces apareció él para hacer su año de provincia. Ah, ahí está. Era la primera vez que dirigía. Y como los bluministas se terminaron salvando, pues se quedó. Y como un tipo que no cobra, ¿viste? ahora están juntando la plata, porque son dos meses que le deben, más creo que dos meses que le tienen que pagar de sueldo para que se vaya, ahí tenés mil, gana 20. Y más los días, son mil para que se vaya. Eh, esa es la dificultad. Dicen que viene Portugal. Mira. Ayer decían anoche, yo no creo, eh, ¿Portugal a qué...? Portugal Por... además está en la lista de los currículums, ¿no? Sí, pero es que ese es un... Ahí, ahí hay varios periodistas, hay un pesetero ahí de los que le dan manija en ese canal. ¿Me entiendes? A todos los españoles le dan manija. Uh -huh. ¿Eh? Entre ellos Portugal. Entre ellos, claro, le dan a Portugal. Que Portugal acá... A Portugal lo ponen de acá. Después que podría ser de las divisiones inferiores, ya le consiguieron equipo ahora. Portugal es un libro de fútbol que hay que hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado de descanso. Se olvidó hacer el capítulo el domingo. <risa> ¿Por Porque... ...excepto en Bolívar... ...después no le ha ido bien... ...¿no?... Sí, salió, ...salió mal... ...y es lo mismo, lo mismo, lo mismo... ...entonces... ...¿por qué no le damos chance a uno... ...a uno de, lo, de los que está por acá... ...o traemos a alguien que venga con un discurso nuevo... ...¿no?... ...pero no, a traer al español... ...o sea, iría Blooming el, el señor... ...sí, dicen que sí, o sea... ...¿qué pasa?... ...estos empresarios... ...por intermedio de... ...de, de, de tipos que opinan... ...porque... ...en el, en el canal... ...ese, del fútbol... Los votan a los técnicos, vuelven de comentarista allí. Ahí es comentarista y hay representante de futbolista. Entonces, imagínate vos cómo está. Uh -huh. Puede es ser muy malo, pero si yo te represento, ¿de dónde? Claro. Tengo una oferta para ir al Milan, te dicen, ¿no? Claro, claro. Eso sí, sí. es lo que no, no, no peca. No pega. Y esto se lo hemos copiado a los argentinos. Ellos le han copiado a los argentinos porque los argentinos van a esos programas. Pero hay gente, claro, que ya no dirige, ¿no? Y que en todo caso no, no, no tendrían por qué ir a, a, a dirigir a, a algún equipo. Sí, mirá bueno. esta foto, mira esta foto. A ver. Es.. Eh, eh, Mapaiso. Es, eh, ¿Joselito? ¿Sí? Joselito Vaca. Sí. Joselito Vaca. Mira, vos, ¿qué pasó? ¿Tiene 40 años? ¿Mirá la cara? ¿Te pongo yo una polera, gringo? ¿Vos te ves más joven que él? Así jugó, sigue jugando. Tiene 40 años. Y tiene contrato hasta el otro año más. Cuando estaba el, el, el anterior presidente, Jordán, ¿ya? le hizo un contrato a este señor por cuatro años, creo. Porque era símbolo del club. ¿Cuál símbolo? Si este, este fue jugador de Oriente la gran parte de su vida. Eh, es lo mismo que aquí cuando la gente habla de Luna, que es del Tigre. Y Luna fue primero sí, de sí. Wisterman. Claro. Ese es el tema, ¿no? Mirá vos. 40 pílulos. Y después nos quejamos que no tenemos jugadores jóvenes. Le ayuda su nombre, ¿no? Ah, Joselito. Claro. O sea, yo me cambiaré la chapa, Juanito, será partida de mañana. Ahí ya <risa> te sacas 20 años de encima. Sí. O el gringuito. Claro. Joselito, lindo. Sí. Sí, bueno, en fin. Pero ya no juega, ¿no? No, Está... ¿Cómo, cómo no, juega... anoche juega. Pero, pero juega cada vez menos, ¿no? Lo pero es, lo hacen ahí te de da gratis. la idea, pero igual te ocupa sí. un espacio. Sí. De igual juega. te cobra. Sí. No, no juega gratis. No, más vale. Uh -huh. Más vale que no. Bueno. Bueno, Juan, ¿tenemos la polla? La polla. No, sí, rápido, tenemos la polla. Tú no vienes mañana, ¿verdad? No, mañana no. No vienes mañana. Entonces, la polla es de la fecha 10, por si acaso. Vamos a arrancar aquí, vamos a poner en pantalla, por a favor, ver. nuestro cuadro. Atención, la fecha 10 que comienza a jugarse, ahora mismo te voy a decir, a partir del sábado. Se juega sábado, domingo y lunes. ¿Qué ¿sí? Sábado, sábado domingo y lunes. Tomen nota, por favor, los eh, fanáticos del fútbol. Aquí viene la polla, ¿sí? Ustedes pueden jugarla también, por supuesto, en la oficina, en la casa, allí donde usted se encuentra estoy tratando de encontrar aquí donde está mi, mi material para ver exactamente cuándo es el partido ahora mismo te lo doy pero bueno pero arrancamos está, entonces real Santa Cruz con Bolívar exactamente lo que quiero darles son bien las fechas sí si me permiten por favor un segundito no, aquí no más, aquí aquí semana, ahorita fútbol entérate por la radio fútbol ahorita, y más exactamente sí no esperamos un segundo intergate bien vamos el entonces el deportivo el mejor programa deportivo de este país Esperame un segundito, me, me estoy, ¿Eh? estoy... Hecho por el conductor más joven de la televisión, Juanito Pastén. Exactamente, <ríe> exactamente. Eh, bien, ah, atención, Real Santa Cruz, Bolívar, evidentemente, tres de la tarde. es el primer partido, tres de la tarde. Sí. Eh, con... En la cancha de los Leones Blancos del Pajoral. Exactamente. Eh, pronóstico, señor Pastén, el Deportivo, dice... Yo le sigo teniendo fe a los Leones, espero que le den unos mangos ahora, porque con plata ya te digo. ¿no? sí. ¿Qué, local? ¿Local? Local. Gana local. Nosotros. Bolívar. Bolívar. Visita. El segundo partido a las 17:15, el mismo sábado, Strongest recibe al Atlético Palmaflor. El deportivo. A ver, preguntarle a Beto. Beto, Beto, ¿cómo es? Strongest Palmaflor. Strongest Palmaflor. Ustedes primero mientras el otro piensa. Nosotros, Strongest, ¿no? Strongest, obviamente, local. Tigre dice eh. Ahora va a perder como en la guerra Porque va a ganar Pambaflor Atenti, que el siguiente partido El mismo sábado 19 horas con 30 minutos Guavirá en su reducto, Recibe a Independiente Petrolero de Sucre Ay que va a estar fea el sábado el laburo eh. Tres partidos el sábado Sí, partimos Tres. a las 2 de la tarde Va a terminar a las 9 y media de la noche ¿Qué dicen? Esto. El Deportivo Guavirá Independiente Gana Guavirá Guavirá local Sí, porque le preguntaba a Este parece defensor central De, de equipo paseño Guavirá Local también nosotros. Local. Bien, el domingo eh, tenemos el partido varios partidos: tres. 15-0-0, Nacional Potosí-Bilsterman. Uh, aquí ya va a ser. Aquí el hincha de viste nos va a distorsionar la, este no es bueno la humano, polla. ¿Bilsterman? Sí. Nosotros vamos con Wisterman. Wisterman. No, no, no, Nacional Potosí. Nacional eh, Potosí, eh, local. Local. Local. Nosotros. Yo un empate diría. ¿Aprobado? El hincha y se de Bilsterman. No como la sí, pinche pone, camiseta sí. de su equipo. Este, Total. ¿no? El domingo, aquí, este es un duelo tremendo, ¿no? Wow. Esto es de, de, de, de necesitadísimos. Universitario de Sucre recibe a la U de Vinto. 17-15 en el Patria. El domingo, reitero. Aquí, aquí, ¿cómo va la cosa? Este está duro. Yo te ¿no? digo una cosa. Los dos son tan malos que no creo que pasen la mitad de la cancha. Empate. Empate. Muy bien, el deportivo. ¿Nosotros? Local. Local. Perfecto. Oriente Petrolero Tomayapo juegan a las 19.30 en el Tahuich. Siete y media de la noche. Sí. Preguntarle a... Eh, al ídolo, eh, su ídolo es Sánchez, el productor Sí Oriente, ¿Qué? local, ¿Qué? obviamente Nosotros también local o, o Le ponemos unas fichas a Tomayapo ¿Oriente? Que en los últimos cuatro partidos Ojo que los ha sí. ganado, ¿no? Ya, ok, empate empate. Eh, atención, el lunes a las 3 de la tarde Orwell recibe a Blooming sí, Mira el lunes, local, bueno, al estadio? Local, ¿no? Local, más a las 3 de la tarde No es un buen horario y cierra Aurora Royal Party, el mismo lunes a las 18.00, esto en Cochabamba. Aurora Royal Party. Aurora nosotros, local, ustedes. Aurora. Aurora Royal. Royal Party. Aurora. Aurora, local también. Bien, pasando en limpio. Real Santa Cruz Bolívar, el equipo deportivo dice Real Santa Cruz, nosotros decimos Bolívar. Strongest Palmaflor, coincidimos, local, Stronges Guavirá Independiente, coincidimos, local, Guavirá. El Partido Nacional Potosí, el Deportivo dice que gana el equipo potosino, nosotros vamos por un empate. Duelo de universidades, Sucre U Vinto, empate para el Deportivo, nosotros decimos que gana la U de Sucre. Oriente Petrolero, eh, frente a Tomayapo, local, dice el Deportivo, nosotros empate. Always, los dos decimos local, Always Blooming, y Aurora Royal Party, los dos decimos local. Sí, sí. Milo, anoche hablamos nosotros de, y con esta me voy a tarde, ¿eh? sí. eh, hablamos del tema de Wisterman, fíjese usted. Del tema de las platas, ¿no? El, yo le puse al arquitecto Jeskini, esa es la chapa que tiene el presidente del club, porque tiene un mango hasta ahora. ¿El de qué equipo? De Wisterman. Jeskini. Jeskini, ya di Jesca, pues. ¿De acuerdo? Entonces, eh, porque les habían dado ayer un cheque de 200 y tantos mil dólares, supuestamente, hasta ahí sabíamos. Y el equipo ya no va a tener ni un peso Wisterman hasta fin de año. Le han dado hasta la plata de los supuestos adelantos de la Copa del Mundo, porque la, la, te mandan unos pesos. Él dijo que tenía un millón y medio de dólares. Hasta ahora no puso absolutamente nada. ¿no? Un depósito de 210 mil dólares que le dieron hace dos días. No ha puesto ni un peso. La Federación ya les adelantó hasta por, por temas de, de, de la Copa del Mundo. Increíble. No tienen un peso y no aparece la plata. Es lo mismo que el de Diez Strong. Bueno, en Die Strong hay diferencia, porque había que cobrar una plata más. Había un millón, hay todavía cuotas de, de la televisación. O sea, es fácil manejar la pobreza cuando hay recursos, ¿no? Pero además que el equipo gana. También. Calculo yo que van a tener buena recaudación el no, sábado. la gente no va al estadio. ¿Contra Palmaflor? Peor todavía. ¿Palmaflor? La... ¿Qué equipo sería el Palmaflor? A ver, un equivalente. Es amarillo con verde, ¿no? Sí. Parece, Gela... parece equipo africano. El Gelas Verona de Quillacollo más o menos. cosas cosa así. Si sí, parece equipo africano. Pero ya les han cambiado, han modificado la polera y se, ya se ve mucho mejor. Pero ¿dónde voy el tema? Sí. Wisterman, si no hay plata, ya se va a ir al tacho. 6.750.000 dólares debe. Por eso es que Goitia, que es hincha de Wisterman, el presidente del tribunal, no acelera los fallos. Porque si acelera un fallo los hace sonar. Claro, ahí tienen que pagar cerca de 800 no, mil si, dólares. Si no empiezan a perder puntos claro, y. Vaya, 800 mil dólares hay que pagar. Ya los bicicletearon a esto, ya. Uh -huh. Los bicicletearon hace eh, a principios de temporada, hicieron una. le ofrecieron auto, casa. Dijo, te voy a dar un departamento, sí, de te voy a dar un auto, firmar. ¿Quién es el principal acreedor ahorita de Wilsterman? Hay muchos. Díaz, ¿no? ¿Es uno de ellos? Cristian Díaz o no? Hay varios. O sea, ya. entre seis jugadores, seis o siete, ahí hay más o menos de 850 mil dólares. Casi un millón ahí. Después Díaz, a Díaz también le deben. le deben a... el, el, el arquero, el arquero. El arquero. Que al final, ¿cómo, cómo vuelve eh, Pipo? ¿Vuelve? vuelve porque lo echaron de, de, claro, de, de oro, lo has visto es. jugar, no juega nada, sí, el tipo acuerdo. se rompió ¿no? Sí. ¿Ya? y no puede saltar, sí. porque salta y no salta y no claro. no baja con la otra y se va a romper y no juega más. Claro. entonces eh, Pero él, por ejemplo, vuelve a Birsterman a y... condición de renunciar a su deuda. Sí, o, era o... de 100 mil dólares, supuestamente. Eso, eso murió. Eso murió, ya. supuestamente, porque nadie sabe al final. Y hay murió, otro ¿no? más, dos fueron, ¿no? ¿Quién era sí. el otro? No, el otro sí. es a Seginho, no sé cuánto se, le deben, ocho meses o diez meses de sueldo. Eh, al otro también que anda mal de la rodilla, que jugaba en Boca, ¿te acuerdas? Poche. El Poche también. Ese gana 20 mil dólares mensuales. Hace un año que no le pagan. Pero tampoco juega. Pero igual. O sea, si no, no lo vas a poner, decirle que se vaya. Y la gente le dice al Poche, si quiere tanto al club, pues que no cobre, ¿no? Claro, eso. O si no, que se vaya. Claro, no, eso no Entonces, ese es Entonces, ese es el inconveniente. Yo le había mandado al productor una foto, pero parece que no la recibió. Sí. Que lo había recibido yo hace 30 segundos aquí. A ver. De las platas, el anticipo derechos TV 2022, la plata que le habían dado. ¿A Wister? A Wisterman, le sí. dieron 904 mil bolivianos. Después, Copa Sudamericana, la plata que recibió. Eh, tan, después de Cruz Bolívar, laudo arbitral, eh, derecho de TV, compensación del campeonato. Después le habían dado. ...por otras sanciones más, temas de pignoración... ...ahí está, ahí, ahí está... está. ¿Ah? ...ese es el informe... ...en eh, total, ¿cuánto le dieron? ...le dieron, en total dinero anticipado por la Federación... ...967.906... ...¿qué, dólares? ...dólares, señor... ...casi un millón... ...un millón... ...cuándo le han dado... ...ahí está... Eh, ...dinero anticipado de la Federación... ...dice al Club Wisterman... ...esto es al 30 de abril... ...salario febrero 22 para pagar el plantel... Salario marzo, salarios trabajadores marzo 22, pago convenio Juan Carlos Aponte, ese los había demandado, 31 mil, pagó la federación. Pago convenio Sanguinetti 12 mil, también pagó la federación. Después el dinero que recibieron, ya la Copa Sudamericana, partido Ayacucho, no, no está el informe, pero después más abajo está, sí, Ayacucho, recibieron 248 mil dólares, 268 con San Pablo y Everton. Recibieron 272 mil, eso fue 788 mil dólares. O sea, a la Federación Boliviana de Fútbol le, le debían todavía 179 mil dólares y ahora le anticiparon 210 mil. Alguien dice que esa cuenta de una plata que, que tiene que ver con los, los derechos de la Copa del Mundo. O sea, o sea el presidente ya están, millonario. Ya están gastándose claro, la plata. El, por eso lo presenta el arquitecto Yeskini. Presidente millonario. Mira, ya está, no tiene un peso, no ha puesto un mango hasta ahora. Sí. Y deben 6.750.000 dólares. ¿Cómo es que los van a pagar? Y sabes que toda esta tropa de dirigentillos, le digo así porque no son capaces de generar recursos, cuando se van dicen las deudas son institucionales, no son personales. Claro, ahí está el tema. Y es verdad, no es mentira. Ahí está el tema, sí. Entonces se mandan a mudar... Y le dejan la herencia. Le dejan la herencia. Al, al el otro sabe a lo que se está metiendo. Por ejemplo, en el Strong ya se deben dos meses de sueldo. Los administrativos, tres meses. Usted los tuvo a los dos. Se le olvidó preguntar por qué no pagan? No era un buen momento para preguntarles eso. Estaban en campaña. ¿Cuándo es un buen momento entonces? Ahora. Ahora es un buen momento. Ahora, por ejemplo, este dice que va a mandarnos en una auditoría. Una buena auditoría vale 8 mil dólares. O sea, si yo tengo, voy a ser el presidente del club, tengo plata, ¿no? Entonces, a ver, sh, venga, cuatro, inicio de la auditoría y la pago. No voy a esperar que... Y así sé cu cuáles son los números del club. Este no tiene un banco. y El del otro ha dicho que va a hacer una auditoría, pero no con plata de él, es con plata del club. Es el y nadie dice nada. Nadie. Menos cuando el equipo está puntero. pues ¿Qué vas a decir? Pero es que después los problemas son más. Qué tal que Strong es en la misma de siempre termine segundo otra vez. Eso no va a suceder. ¿Qué día es hoy? 11 de agosto. Usted lo no está diciendo que él tiene campeón. Anótenlo. ¿eh? Córtenlo. ¿Y qué estás diciendo tú que no va a ser campeón? Yo creo que no. Anótenlo. Guárdenlo, archívenlo y charlamos de aquí a ¿Qué? tres meses. Antes del Mundial se acaba esta historia. Eh, ¿El Mundial empieza? Un día el 20 antes, de noviembre. El 20 de noviembre. O sea, esto debe terminar hasta el 15 de noviembre. Exacto. ¿Cuántos días faltan para el Mundial? Ni idea. Me imagino que es algo que te quita el sueño. Tenemos el letrero. Es lo mismo que me pongo a pensar ¿cuántos días faltan para mi cumpleaños? ¿Cuántos? No tengo idea, pero es el 28 de noviembre. ponerle siete días más. Ah, mira, en pleno Mundial vas a festejar tu, tu cumpleaños. escucha qué suerte. ¿Por qué? Pero imagínate un regalo ¿Qué? hermoso un partido del Mundial, así sea qué sé yo, Uganda versus Chipre, cara, mi cumpleaños, yo feliz, ¿tienen el cuadro para ver cuánto falta? ¿Y, ¿Y cuándo es su cumpleaños? El mío, no, yo ya no cumplo años hace mucho, mire, ahí va, mira, es número redondo, número redondo, Escucha, no, nada que ver, cien son, cien, se ha chacreado, cien son. Discúlpeme, cuando tenga gente... Ah, hoy eran 101 y con uno menos son 100 cuando tenga gente diligente que le haga las cosas bien. Me avisa, lo llamo, ¿ya? ¿Ya? Pero, pero, pero, sí, ¿cómo? deme hasta el lunes, por favor. El lunes lo espero, ¿sí? Voy a venir directo. Ya, ahí está. ¿Y esa canción qué, qué, qué significa? Haya, jaya, jaya, está clarísimo. ¿No es jayaya? Jaya, jaya. <risa> <risa> Un placer. Chao, Juan. Eh, Trabaja, ¿no? Sábado, domingo. Sábado, domingo. ¿Qué de relatas? De las 2 de la tarde. ¿Ya? Yo voy a hacer la gran victoria de Real Santa Cruz frente a Bolívar. Ya. <risa> Digo, por qué se ríe? ¿Qué? ¿Por qué se ríe? No, está bien, está bien. Cada cual con lo suyo. ¿Y después, qué más tiene? No, después hacemos todos los tres partidos. No ¿Sí? Y el domingo igual. ¿La victoria de Grand Always? ¿El lunes? El lunes. Pero eso lo charlaremos acá. Sí, sí. Eh, ¿Por qué jugaron un lunes? No entiendo yo. Y a las 3 de la tarde. Y lunes vos sabés que es el día feriado de los que venden. O sea, el día que. Complicado. Martillean el. Claro, tal cual. No creo que vaya mucha gente. Le dejo con esta bonita canción de su época. Canción. A ver, ver arriba. Ya está, ya se fue.